¿Qué sí, trae? pero, ¿Pero puras de otras armas? Ahí trae del César? ¿Del César del César del César? ah sí? Ay, se ve. Ay, se ve. Ay, se ve. Ay, ve. Ay, se ve. ¿Tú te está una bonita, ya te de comer No, sí, güey. ¿Por fin le da risa a este. ¿Cómo te llamas? Tú. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sergio. ¿Cómo? Benito. ¿Cómo? Benito. Benito. A nombre te pasa.